Bueno, aquí estamos en h5p.com Recuerden que estas son las opciones esta, esta herramienta, este recurso que vamos a usar Es un recurso pago Ahora estamos con una licencia Que expira en 30 días, gratuita para probar Y dependiendo del trabajo en la institución que trabaje cada uno Si tiene, pueden tener la opción ya paga o no Pero bueno, probemos con esta licencia gratuita para crear el nuevo contenido, vamos aquí a la esquina superior derecha, y agregamos contenido. Buscamos la opción Virtual Tour. Y bueno, lo primero es nombrarlo. Vamos a trabajar con el templo, el templo Y vamos a agregar, aquí nos pide la escena, es decir, cuál es la imagen de fondo en la que vamos a trabajar, donde vamos a poner, donde vamos a añadir nuestros elementos interactivos. Entonces Aquí nombramos la, la foto y la agregamos con este botón aquí. En este caso estamos hablando de una foto 360. Entonces es el tipo de escena. También podemos poner una imagen estática. Esa opción. Y aquí, por ejemplo, agregamos la descripción de la imagen. Podemos eh, agregar cualquier descripción. Yo en este caso voy a poner la licencia abierta. Bajo la cual está registrada. Y aquí también tenemos la opción de agregar un audio, una voz en off o una música de fondo. Entonces agregamos allí y ya podemos movernos alrededor de toda la foto 360. En la cual vamos a ir agregando distintos elementos interactivos. Bueno, con esta opción vamos a agregar un punto. Por ejemplo, con la descripción eh, con información sobre el templo en forma de texto y luego haciendo clic aquí la podemos este, arrastrar hacia donde queramos bien, entonces también otra opción es agregar eh, un video o una foto o un audio, en este caso vamos a agregar un video que vamos a llamar eh, recorrido por el templo y vamos a crear un video que puede ser eh, un video que tengamos ya descargado en la máquina O directamente podemos poner la eh, dirección de YouTube Y la insertamos allí Ponemos Done Y como verán allí aparece la interacción que la puedo mover para donde quiera Bien, perfecto eh, otras, otra opción interesante es esta aquí, que en donde podemos poner bueno, un resumen con distintos eh, elementos que queramos este, destacar de la imagen. O un cuestionario. Por ejemplo, aquí vamos a poner. ¿Es este el templo Fianhao? ¿verdad? Este es el, el nombre del cuestionario Que a la vez la pregunta que va a aparecer Va a ser esa misma pregunta Este es el templo Y aquí ingresamos las respuestas ¿Sí? ¿No? Y bueno, y eso es suficiente Entonces, todas estas Podemos agregar varias preguntas y, dist y distintas alternativas Vamos a sacar las que no necesitamos y con eso ya estaríamos bien para el ejemplo que queremos dar. Como verán los logitos son diferentes según el tipo de interacción que pongamos. Vamos a um, guardar el trabajo y podemos luego también tener la opción de agregar una nueva escena. Es decir, imagínense que en este templo yo bueno, quiero ingresar y para eso tenemos esta primera opción. Que podemos, en la cual podemos agregar una nueva escena, hacia dónde va a ir, hacia qué otro lugar, hacia qué otra foto va a aparecer cuando hagan clic, por ejemplo en una puerta o en una ventana. Agregamos una escena entonces, aquí está la previsualización, pero queremos editar porque estábamos viendo que queríamos agregar una nueva escena, para eso podemos volver para atrás editando aquí y agregamos la opción ir a la escena. Nueva escena, eh, la cual vamos a nombrar, interior del templo, o interior, y seleccionamos la imagen que va a aparecer cuando hagan clic, en este caso vamos a abrir esta imagen, que no es una imagen 360, es una imagen estática, así que seleccionamos la, la opción allí, podemos generar una descripción o no. Recuerden, un audio que querramos es otra opción que podemos agregar allí. Ponemos TAN. Y nos queda el hipervínculo allí. Vamos a guardar. Y ya podemos previsualizar la información. Aquí está la primera opción, con texto. La segunda, con el video de YouTube. Fíjense que funciona perfectamente. Y después también tenemos el cuestionario, recuerden que aquí podemos agregar todas las preguntas que querramos, tenemos opción para audio también. Y uh, finalmente la nueva escena, en donde al ingresar ahí van a la foto estática. Bueno, y aquí si vamos a, ma eh, a manejar el contenido que tenemos, vamos, vemos que tenemos aquí lo que creamos anteriormente. Y para compartirlo en la LMS o donde querramos, ponemos esta opción aquí y vamos a Sharing o a Publish. En este caso vamos a dar Publish y queremos que sea en este caso Público en lo que podemos eh, incrustar un link externo o embeber el código y copiar en la plataforma. Y este código que, que estoy copiando aquí es el que aparece en, en edu, en este caso en la plataforma en la que estamos trabajando. Y eso sería todo para crear un Tour360.